Hey, hey, hey, hey, what's up? ¿Qué tal, mi gente dulce? Sí, como habréis leído en el título, todos los tíos son unos cerdos, todas las tías son unas guarras. Me vais a vacilar, ¿vale? Si alguna vez habéis dicho alguna de estas frases, tengo algo que deciros. Sois imbéciles. ¿Sois imbéciles? Eres imbécil. Eres imbécil. Y muy probablemente tengas los cromosomas desparejados, así que háztelo mirar. Ya dije algo parecido en este vídeo de aquí, pero iba prácticamente en su totalidad dirigido hacia los tíos. Pero este vídeo es un poquito para todos, tengo, tengo para dar y repartir. Toma, toma, toma, ¿quieres insulto? Toma tu dosis de imbecilidad, por si te creías que hoy te quedaba así. Para empezar, tengo muchísimas amigas, muchas más de las que les gustaría que tuviera a mis chicas. O las chicas con las que he estado, es que digo mis chicas y suena como que tengo muchas, no es así Gracias a eso he podido aprender cómo pensáis, qué, en qué os fijáis y un montón de cosas más Por otro lado, soy un tío y tengo muchísimos amigos Así que he podido vivir y escuchar muchas historias Y con toda la información que he podido recopilar de unos y otros Puedo afirmar con rotundidad que si alguna vez habéis dicho que todos los tíos son unos cerdos O que todas las tías son unas guarras o alguna frase así de puedo afirmar que sois imbéciles y no necesito ninguna clase de estudio científico que lo corrobore, a ver chicas si todos los tíos con los que salís son unos cerdos, es culpa vuestra no puedes encontrar un león siguiendo huellas de cerdo no se puede, si lo que os fijáis en un tío es que tiene músculos y ya está ¿qué esperáis de ahí? y a ver chicos chicos por favor, decís que todas las tías son unas guarras o unas interesadas o alguna mierda de estas, pero vuestro cebo, vuestra forma de cazar es Utilizar dinero A ver si esto suena Hola guapa, te invito una copa Coño, ligando así ¿Qué te va a venir? ¿Pero qué clase de imbécil eres? ¿Vais a ir a la discoteca con vuestras botellas? ¡Eh! guapa quieres? Pues, ¿qué va a ir? La chapi, chapi la chapeadora. Básicamente, una chapeadora es una tía interesada, una que va contigo por el dinero. Eh, podéis ver vídeos sobre qué son y cómo se comportan, el chapeadora y te van a salir a patadas. Si lo que quieres es una tía decente, pues compórtate como un tío decente. Tienes que estar a la lectura, porque cuando te venga, o no lo vas a reconocer, o lo vas a desperdiciar. Y entonces convertirás a esa tía que era una tía buena, en una tía que no le interesen los tíos o que vaya diciendo que los tíos son unos cerdos Y al igual con los tíos. Eh, chicas, cogéis a gente buena, a tíos buenos y y les convertís en basura. ¿Y qué me decís de esa gente que finge ser de una forma y luego, cuando empieza a mostrar su verdadero yo, la, o la otra persona lo descubre y le deja porque ya no lo quiere? Claro que no lo quiere. Fingiste ser otra persona. Si no vas a poder fingir ser esa persona durante el resto de tu vida, no hagas tonterías. A lo mejor os suena. Oh, sí, cariño. Me encantan las acelgas al vapor. <risas> ¡Qué gracioso eres! Me encanta cuando haces eso. ¡Qué casualidad! Yo también soy vegetariano Y lo más gracioso es cuando estas cosas las hacen delante de sus amigos Gente que les conoce muy bien y que ha pasado muchísimo tiempo con ellos Que les miran como Tío, si ayer mismo estabas haciendo esa mierda que dices ahora mismo que no haces Gilipollas Tengo dos noticias, una buena y una mala La mala no es que hayáis tenido muchas malas relaciones Sino que habéis tenido una mala relación muchas veces La buena noticia es que en próximos vídeos os traeré las claves para conseguir El corazón, el cerebro y los genitales de esa persona que tanto os gusta ya sabes, suscríbete, dale like, me gusta y todas esas cositas que se dicen al final de los vídeos, dejar comentarios en la caja de comentarios, podéis visitarme en mis redes sociales y paz.